Soy Flora Galán, vine a la consulta de Sara porque tenía un síndrome metabólico, tenía unos datos muy altos en los análisis y necesitaba cambiar esto porque ya tomaba bastantes pastillas. Vine. A mediados de septiembre estuve una semana haciendo un régimen normal y luego ya empecé el reset. He estado cuatro semanas, lo he hecho al pie de la letra y me ha ido estupendamente. Llevo una semana más repitiendo porque no había podido venir la semana pasada. Y estoy muy contenta porque en los análisis que me he hecho hace unos días los valores han bajado todo, el colesterol y los triglicéridos los tengo muy bien y los demás también, aunque hay que mejorarlos todavía un poquito. La conocí a través de, de Facebook y además pregunté, consulté a una amiga mía que es enfermera y al médico y me dije, hablaron bien de ella, me dijeron que tenían buenas referencias, así que, que vine, me decidí, vine. Hmm. Yo Quería bajar peso, pero realmente mi objetivo era bajar los triglicéridos, que los tenía altos desde hace mucho tiempo, el colesterol, y el azúcar. Y además de esa forma pensaba yo que también iba a bajar peso. Y realmente así ha sido. Yo he bajado en un mes, habré bajado 6 kilos. A mí me gusta la comida. Yo no tengo problemas para comer. Y, pero vamos, la comida me ha gustado todo, la avena en el desayuno, pues no, pero bueno, eran dos días a la semana, eso se hace y ya está. Absolutamente, vamos, después de, de mi experiencia no me cabe duda que lo recomendaría, sí, sí. Porque además se hace bien, como es un mes más o menos, es una cosa que se hace bien. ¿Por qué lo hagas? Porque los resultados se pueden conseguir. Porque yo lo he conseguido. Así que lo puede conseguir todo el mundo. Hay que hacerlo a conciencia. La que te metes y es un mes nada más. Hay que hacerlo bien. Pero desde luego hay que hacerlo. Es una tontería tomar tanta medicina o estar con problemas que pueden ser a la larga muy graves por no molestar tu. mes. Eso hay que hacerlo. Desde el principio ha sido muy cercano, No hemos entendido bien, la verdad es que yo estoy contenta, ha sido un buen trato, sí, sí, cercano, sí.